Bueno, dar los buenos días a todos y agradeceros eh, la, la sesión y la disponibilidad que habéis tenido. Para nosotros es importante, supongo que Jorge hablará ahora y, y lo dirá igual, ¿no? Pues que para nosotros es importante el estudio de ciencias y sobre todo la vinculación de los estudiantes, de los escolares que salen de todos nuestros centros educativos de la ciudad y que puedan tener una vinculación con la Universidad de Alcalá si eso es posible en las diferentes titulaciones. Me alegra mucho, Antonio, que además vayas a grabar la sesión porque... Siempre las horas eh, matutinas son complicadas en los horarios lectivos y por lo tanto estoy segura que podemos distribuir eh, pues toda la presentación que vayáis a hacer a todos los centros y que esto ayudará pues, a, a acompañar a los, a los estudiantes, ¿no? Que se tendrán que incorporar el curso que viene a, pues espero que a, a vuestras aulas y a otras tantas de, de la Universidad de Alcalá. Así que yo creo que hoy iniciamos humildemente este encuentro, que estoy segura que se va a a prolongar en, en el tiempo, en los años, y que va a ayudar pues, a, a, los, a los centros, a los orientadores, a los directores, a tener más información pues para precisamente transmitirla, transmitirla a, sus, a sus alumnos, que yo creo que es fundamental. Y, y ya está, no tengo más que decir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Diana. Jorge, por favor. buenas Buenos días a todos. Eh, en primer lugar, enhorabuena a Antonio, eh, a Elena, Diana, por, por la iniciativa de organizar una jornada de orientación con los centros educativos. Es verdad que este año, además, eh, con la situación de la pandemia, pues todas las jornadas interniberales que se venían haciendo, pues todo es más complicado, pero afortunadamente pues hemos ido adaptándonos con todos los medios telemáticos posibles, eh, a pesar de las dificultades de conexión y esto pues, siempre es bueno para poder llegar a todos, y como bien señalaba Diana anteriormente, al grabar la sesión y luego poderla difundir a los centros educativos, pues será una herramienta mucho más, más útil y mucho más ágil de cara a que todos pues, puedan acceder a la información de la oferta educativa que tenéis en vuestra escuela politécnica, que es uno de los grandes referentes y uno de los grandes orgullos de la Universidad de acá ¿no? Es verdad que eh, desde la Consejería de Educación y Juventud abarcamos todas las etapas educativas, salvo la universitaria, eh, ya que forma parte de otra consejería aunque el titular actualmente es el mismo pero es otra, es otra consejería pero desde aquí eh, animamos sin duda a todo lo que sea la promoción la, la, el conocimiento de las diferentes áreas educativas y, y espero que esta jornada, como bien señalaba también Diana anteriormente que es la primera de, de, de, de muchas, que se vayan a celebrar eh, para que los alumnos conozcan, le pierdan miedo, miedo a todas las carreras de ciencias, ingenierías que también trabajáis y que tan necesarias, y gracias a ella precisamente, podemos estar ahora mismo conectándonos con todos los centros y eh, como una salida más, una salida de futuro en la que los alumnos que una vez finalizan con esa gran calidad que vosotros demostráis año a año en, en vuestra enseñanza, pues luego tienen un mercado laboral a sus pies precisamente para alcanzar como lo es por ejemplo que estoy viendo ahora mismo a Carlos en pantalla la formación profesional otra gran salida también que tenemos dentro del sistema educativo español que es de una calidad y un referente y también como otra salida profesional pero hoy nos dedicamos a la enseñanza universitaria y en particular con nuestra enseñanza de la universidad de la escuela politécnica de la Universidad de Cala con las carreras técnicas y las carreras superiores de las diferentes ingenierías que tenéis. Y, y nada, agradeceros que hayáis contado con nosotros por lo menos para eh, saludaros, eh, lamentar, como, como os te comunicaba anteriormente, que, que no puedo estar toda la jornada por, eh, porque es un día complicado al finalizar el trimestre, pero agradeceros de todos modos esta comunicación con, con nosotros y estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Jorge. Eh, lo primero, eh, como, como, pues, eh, como director de la Escuela Politécnica de, de la Universidad de Alcalá, como miembro de, del Consejo de Gobierno, miembro, en cierta manera, de, de, de las personas que estamos liderando la universidad, lo primero que me gustaría agradeceros pues, el, al Ayuntamiento de Alcalá es precisamente la, el... el, el la ayuda y la colaboración para montar este pues esta, esta jornada, que como bien decís, los dos va a ser el principio de muchas, que lo que además nos va a permitir es hacer eh, conocida o más conocida la universidad dentro de, dentro de los diversos centros de educación secundaria, institutos y centros de formación profesional que, que la componen y, por supuesto, también eh, agradecerte, Jorge, la, la asistencia a esta entrada y este apoyo, porque a, al final, Sí es verdad que somos etapas diferentes, pero necesitamos en, de alguna manera eh, establecer un, un camino común en el cual nuestros estudiantes desde chiquititos no se encuentren en ningún momento desatendidos y que todas las diferentes fases de la educación pues, se vayan dando la mano. Eh, os, de verdad que os, sabemos tanto por Diana como por ti la inmensa tarea, labor y más en estos tiempos convulsos que, que tenéis. Más Cerca de la Semana Santa, donde hay que cerrar un montonazo de cosas, porque tengo hijos pequeños y verdaderamente sé cómo, cómo están las cosas. Y por favor, en el momento que consideréis, desconectaos con, con nuestro más gran agradecimiento por, por, por, por, por estar aquí. ¿vale? Eh, sin más, voy a poner unas transparencias eh, para ir comentando básicamente cuál es eh, la perspectiva que tiene la Universidad de Alcalá Dentro del ámbito de las ingenierías, entendiendo como ingenierías todo aquello que se eh, imparte dentro de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá, siempre y cuando, pues bueno, este aparatito maléfico que tengo yo aquí, que por no estar donde habitualmente estoy, me deja hacerlo. ¿vale? El, eh, eh, y además, me vais a permitir, esta no es la presentación que yo tenía preparada, pero bueno, eh, voy, voy contándolos. ¿Tienes en el WhatsApp, la... Antonio? No, no, no no, te preocupes. Para poder hacerlo continuo vamos a seguir, vamos a seguir incluso con esto. Eh, la, pres un, la presentación que voy a hacer está eh, orientada, va la redundancia, tanto a um, directores, orientadores, incluso como un poco hacia los estudiantes. Y yo siempre la he titulado como Hacedores de Sueños, la fábrica de ingenieros de la UAH. Y la, siempre la hemos titulado así por, por una frase que no es mía, que es de un colega de profesión, y que básicamente lo que decía era cómo imaginábamos el, cómo iba a ser el, el, la, donde nos encontramos actualmente en el siglo XXI, en, pues hace 100 años, a principios de 1900, y cómo nos encontramos ahora. Y, y podíamos ver pues, cómo la gente soñaba cómo iban a ser las cosas y cómo a través de la ingeniería pues, lo, vamos, lo vamos haciendo. Eh, evidentemente hay, hay grandes diferencias, pero, pero siempre ha habido personas que se han dedicado a soñar cómo podía ser y ha habido gentes que lo que han hecho es coger esos sueños y ponerse a construirlos para llevarlos a una realidad. Y cuando intento en enseñarles a los muchachos pues que, quién es un ingeniero, pues claro, muchas veces eh, Recurren a la tan manida serie de Big One Theory, donde además el ingeniero es el de todos, es el friki más friki, y además de ser el friki más friki, es el que fabrica baterías espaciales. Pues que evidentemente pues mucho, mucho glamour no tiene. Entonces, eh, siempre me ha gustado presentar personas que, que son ingenieros. ¿Vale? Y, y que están en primera línea, y, o han estado en primera línea, y que además tienen una importantísima repercusión social. Desde Alfred Nobel, que, fue, que era, ingeniero, era, era ingeniero químico, era un físico químico, y, y que desarrolló los, los grandes premios Nobel. Enzo Ferrari, que es el, seguramente el coche con que todos nosotros soñamos. Marconi, por la radio, pero personajes actuales como pueden ser Tim Cook, Jeff Bezos, o, o Saitan Adela, que, es, que estamos hablando de primeros espadas mundiales dentro de lo que es el mundo de las telecomunicaciones o de la información. Eh, pero es que también ha habido muchísimas mujeres que también lo han hecho. Desde una de mis favoritas, que es Heidi Lamar, que es posiblemente un, es una ingeniera y actriz de los años 30, que, que, que, que bueno, fue la persona que pensó en cómo hacer el wifi. ¿vale? y que tecnológicamente no podíamos, no podíamos tenerlo en, en aquellos momentos porque no había tecnología suficiente, pero pasando por personas como Margaret Hamilton, que fue la persona que matemáticamente, computacionalmente, nos llevó a la Luna. ¿vale? Pero hay, hay muchas más, incluso algunos ejemplos españoles muy relevantes, como puede ser Cristina Álvarez, que ha sido CEO de, de, de Telefónica, o Belén Marcos, que es una persona que está trabajando en Estados Unidos, eh, para una empresa de autovías y que con muchísima facilidad maneja presupuestos de 5.000, 6.000, 7.000 millones de, de, de dólares anuales. Bien, eh, además me gustaría traer a la a, a colación el, el hecho de que eh, la perspectiva de la ingeniería ha avanzado mucho y ha cambiado mucho. Y, es, y estamos moviéndonos desde una ingeniería muy, digámoslo así, muy industrial, muy orientado a la provisión de servicios, a una ingeniería que está destinada hacia la sociedad. Y muchísimas de las cosas que nosotros estamos haciendo tienen ahora mismo una proximidad mucho más mucho más latente con, con cosas sociales. Eh, para mí, uno de los ejemplos paradigmáticos y carismáticos que estamos realizando dentro de la Universidad de Alcalá es el programa, por ejemplo, el de Padrino Tecnológico, que desarrolla mediante ingeniería transversal a las tres ramas que nosotros tenemos dentro de la escuela, pues desarrolla programas para, para favorecer la integración de niños con una alta discapacidad eh, si estáis interesados, eh, por favor entrad dentro del de padrino tecnológico y veréis cómo a un niño con una, disca, una discapacidad motora bastante grave pues se le da un andador desarrollado íntegramente dentro de la escuela y, y comienza a andar y es un vídeo verdaderamente maravilloso. Pero no solo eso, dentro de la Universidad de Alcalá y en general dentro de la ingeniería se están desarrollando programas que están ayudando pues, a, a, a temas sanitarios Evidentemente, tenemos ejemplos claros como el robot Da Vinci o, o los nuevos implantes eh, cerebrales para el tema del oído, pero también a, a lo que es medio ambiente con el que toda la, la corriente de Green IT o incluso vuelo de drones, como podéis ver en la foto, para, orientado para apagar incendios. De la Universidad de Alcalá, eh, pues no... no la mayor parte están en las cifras que, que nosotros tenemos, bueno, son fácilmente accesibles. La universidad de Alcalá es bien conocida dentro de la, dentro de la eh, dentro de la ciudad. Pero sí me gustaría eh, resaltar algunos datos. Hay cosas que ya sabemos, pues bueno, pues que somos eh, una universidad la, de las más antiguas desde su creación, pero que desde su nueva fundación somos de las más jóvenes, tenemos menos de 50 años, tenemos un conjunto de estudiantes caracterizado por una multidisciplinaridad, es decir, tenemos alumnos de, eh, de ciencias, de letras, lo cual favorece un entorno en el que puedan surgir sinergias muy adecuadas y que además nosotros tenemos una... Escuela de Ingeniería muy potente que se encuentra eh, situado dentro del, del campus externo y que eh, tiene pues bueno, pues, tiene un prestigio, tiene un profesorado joven, tiene una, una serie de detalles, una serie de características que luego os iré comentando. ¿Vale? Con carácter general, la, el, la, la escuela se radica en el edificio politécnico. El edificio politécnico eh, se encuentra en el campus externo. Tenemos aproximadamente unos 2.700 estudiantes. Esos 2.700 estudiantes son unos 2.300 de grado y unos 400-500 con respecto a los diferentes másteres. Tenemos ahora mismo... 9, hay que contar las 3 y 4, 7 y 2, 9 titulaciones de grado implementados, dos másteres habilitantes y varios másteres eh, no habilitantes, que luego os comentaré la diferencia. Y además tenemos en previsión la introducción de dos nuevos eh, dobles grados que, que ahora os comentaré. ¿vale? Eh, una de las cosas que, que seguramente todos ya conozcamos, pero sí me gusta eh, incidir un poco en ello, es el, la estructura de los más. La, la estructura de, de cómo es el desarrollo desde que nos entregáis a los chicos fuera de los institutos hasta que los, los, los sacamos. Lo primero que tenemos son los estudios de grado. Los estudios de grado con carácter general son estudios de cuatro años. ¿vale? siempre Hay titulaciones de tres, pero son las, las, las menos. Las titulaciones clásicas, digámoslo así, son estudios de grado de cuatro años. Una vez que tú has terminado, ese grado, un estudiante ha terminado ese grado, se puede ir directamente al mercado laboral con una cate categoría de graduado que eh, en, en, el, en el término de ingeniería pues sería el equivalente a un ingeniero técnico y después puede continuar sus estudios de máster. Cuando estamos hablando de estudios de máster, puede haber dos tipos de máster. ¿vale? El primero de ellos es un máster habilitante. Los másteres habilitantes son aquellos que, en la parte de ingeniería, te dan la capacitación de ingeniero. Es decir, el estudio de grado te da la capacitación de ingeniero técnico, grado máster, te da la capacitación de ingeniero. Y por lo tanto, los másteres habilitantes se corresponden con las eh, antiguas titulaciones de ciclo largo. Y tenemos en la escuela un máster de telecomunicación que se corresponde al antiguo ciclo largo de ingeniería de telecomunicación y un máster de industrial que se corresponde al ciclo largo de ingeniería industrial. Aparte de eso, hay otros másteres no habilitantes en los cuales tu categoría es ingeniero técnico más un máster que son especializados y esos especializados son en diversas materias, tenemos un muy buen máster en electrónica, tenemos un excelente máster en seguridad, en ciberseguridad másteres en desarrollo software es decir, cubrimos un buen espectro de, de lo que es el ámbitos específicos de del ingeniería que además suelen estar muy relacionados con las materias de investigación que desarrollan los grupos de investigación y por lo tanto que están en el tope del estado del arte de la materia. Una vez que nuestros estudiantes acaban los másteres, evidentemente vuelven a poder seguir al ejercicio profesional o pueden seguir en el, un programa de doctorado para alcanzar el máximo rango académico que son otros tres años. ¿vale? Esto ya evidentemente es, esto tiene una estructura piramidal. Tenemos más alumnos de grado que de máster y más de máster que de doctorado. Ahora sí, el, el nivel de los nuestros alumnos de doctorado es muy alto y eso lo reflejan además que mmm, todos los estudiantes de doctorado los que no quieren que hacen una carrera académica, pues encuentran rapidísimamente... Eh, eh, este, eh, Diana, encantado, muchísimas gracias. Rapidísimamente empleo, un empleo de alta cualificación en empresas como puede ser y Iberdrola o demás. ¿vale? Bien, eh, continuando con esta explicación que seguramente conozcamos todos, pero es por si... Eh, lo, Podéis transmitir a los estudiantes y que lo tengan claro. Un grado nos da una cualificación profesional de ingeniero técnico, un máster nos da una profesión, una profesión de ingeniero. ¿Cuál es la diferencia? Pues mirad, en las ingenierías es un poco diferente al a, a resto de, de, de, de, de titulaciones, porque en el resto de titulaciones el grado te da una formación generalista, mientras que a través de un máster te especializas. En la ingeniería, debido a cómo están configuradas las órdenes ministeriales por las cuales nosotros eh, nos estamos eh, regiendo, pues los grados, te, digamos así, se focalizan en cada una de las especialidades antiguas de las ingenierías técnicas. Una vez que tú has acabado esa especialización, evidentemente para tener Digamos así, la visión de ciclo de largo que tenía un ingeniero antiguamente, te falta adquirir conocimientos o competencias de las otras ramas. Eso es lo que te da el máster. Los másteres en general tienen una primera etapa en la cual lo que te hacen es suplir esas pequeñas carencias formativas que tienes de las otras ramas de conocimiento, de las otras especialidades de tu misma rama de conocimiento y más adelante te dan una especialización más más, más específica, si queremos, en algunos aspectos que normalmente es algo potente de la, uni de, de, de la universidad y de la escuela, como veremos cuando luego describamos los másteres que nosotros tenemos aquí. Bien. ¿Qué titulaciones tenemos? Bueno, pues la Escuela Politécnica tiene tres ramas. Tiene una rama de telecomunicación, una rama de industriales y una rama de informática. En total tenemos, y lo voy a contar así de corrido para que tengamos los títulos encima de la mesa, pero después me centraré en cada uno de ellos un poco de manera más específica. En la rama de telecomunicaciones tenemos cuatro títulos. Tenemos grado en ingeniería telemática, grado en ingeniería de sistemas de telecomunicación, grado en ingeniería electrónica de comunicaciones y uno generalista que abarca un poco de todo, que es el grado de tecnologías de telecomunicación. En la rama de industriales tenemos el grado en ingeniería electrónica y automática industrial y que está especializado en, en, en la ingeniería automática industrial, como su propio nombre dice, y después un grado generalista, que es el de ten, grado de Tecnologías Industriales. Y finalmente, en la rama de Informática tenemos tres, que es grado en Ingeniería Informática, grado en Ingeniería de Computadores y grado en Ingeniería en Sistemas de la Información. Aparte de ello, como novedad para el curso 21-22, vamos a poner en marcha, si, si no nos ocurre nada raro, porque to, ya sabemos que el año pasado, en el mes de marzo, pues ocurrieron muchas cosas extrañas que no estaban previstas, pero si todo su, continúa como está previsto, vamos a incluir dos nuevos grados. Más que dos nuevos grados, perdón, dos dobles grados. Un primer doble grado, que es doble grado en ingeniería informática y administración y dirección de empresas, es un doble grado muy potente que combina que eh, todo lo que es una formación técnica muy específica que es la parte de sistemas in informáticos, sistemas de información, con un conocimiento co económico que le permite una capacitación como la que es el, el grado y después un nuevo grado, un nuevo doble grado en algo que es pionero en España, que es juntar a dos ramas de la ingeniería Técnica, que es ingeniería técnica de telecomunicación y ingeniería técnica industrial, juntarlas haciendo un doble grado, que sería el doble grado de ingeniería electrónica de comunicaciones, telecomunicación, y con electrónica y automática industrial, rama de industriales. El estudiante que egrese de ese doble grado va a tener una cualificación como ingeniero técnico industrial y además una cualificación como ingeniero técnico de telecomunicación y eso os aseguro que es pionero en España. Eh, no, la universidad además en varias de las ramas eh, lo que estamos ofreciendo es una formación en inglés de hecho en la rama de telecomunicaciones podemos eh, realizar eh, hasta casi hasta el 40% eh, Incluso un poco más, porque cada año vamos poniendo nuevas, nuevas asignaturas en, en, en idioma inglés, mientras que en la rama de Industriales e Informática tenemos docencia replicada en bastantes asignaturas. Eso lo que le permite a un estudiante es que en su suplemento europeo al título aparezca el listado de asignaturas que ha cursado en idioma inglés, con el objetivo de justificar, además, de unos conocimientos técnicos más que adecuados, pues una capacitación en idioma eh, extranjero, en idioma inglés, pues mucho más de lo, de lo, de lo habitual. Vamos a pasar eh, eh, por cada una de las ramas. Yendo, si me van a permitir ustedes, desde las cosas que, no, que, que pesan mucho a las que pesan menos. ¿bien? Entonces voy a comenzar por la rama industrial y después acabaré por la rama de informática. Eh, evidentemente, como podrán ver ustedes en las transparencias, pues... Eh, las transparencias están llenas de contenido, que evidentemente no voy a ponerme ni a leer ni a pasar, porque básicamente lo que quiero que tengan ustedes es por el hecho de poder difundirlo y que tengan toda la información. Lo que me quiero que, que tengamos claro son qué son cada una de las eh, titulaciones y para qué me sirven, y, y también cuáles son las diferencias entre unas y otras. Me, rama de industrial. En la rama de industrial tenemos dos titulaciones. El grado en ingeniería en electrónica y automática industrial y el grado en, en ingeniería en tecnologías de la telecomunicación, de tecnologías industriales, perdón, que es que me lío muchas veces con, con los propios nombres. Bien, el, los, el grado en ingeniería electrónica y automática industrial es un grado especializado en una de las ramas, en una de las áreas clásicas de la ingeniería técnica industrial. Es una ingeniería que lo que me va a permitir es trabajar en temas relacionados con automatización, diseño electrónico, ingeniería de control, robótica y energía. Para ello, de una manera estable, a como va a ocurrir en casi todas las titulaciones, y por eso lo explicaré una vez, y después hablaré de algunos eh, detalles, cuando la estructura de cuatro cursos que nosotros tenemos está dividida en varias tipologías de asignaturas. La primera tipología es las asignaturas de carácter básico, que es aquello que necesita conocer toda persona que quiera llamarse ingeniero. Y estamos hablando de los cálculos, de las físicas, de las álgebras, de cosas básicas dentro de cada rama, como puede ser la economía de la empresa, la programación, o los fundamentos técnicos de la parte de circuitos. Es decir, todo lo que entendemos como una continuación natural de lo que estamos viendo en lo, dentro del instituto, dentro de lo que es eso bachiller, evidentemente necesitamos complementarlo y seguir formándonos en estas cosas para poder afrontar con garantías los conocimientos tecnológicos que nos vienen después. Más o menos, ¿cuántos créditos son? Pues aproximadamente, en casi todas las ingenierías están en el entorno de unos 60 créditos. Si tenemos en cuenta que cada una de las asignaturas de nuestras titulaciones suelen tener 6 créditos, estaríamos hablando de tener 10 asignaturas de carácter básico, de las cuales pues 2, 3 suelen ser de carácter matemático, dos más o menos de carácter relacionado con la física y después programación, teoría de circuitos, cosas mucho más, un poco más específicas de cada una de las titulaciones. Seguidamente tenemos un conjunto de créditos que son comunes a la rama correspondiente. Pueden ser comunes a la rama industrial, como vemos en la transparencia, comunes a la rama de telecomunicación o comunes a la rama informática. ¿Cuántos suelen ser esos? Pues suelen ser otros 60 créditos, más o menos 60, 66, dependiendo de las titulaciones. Y eso ya son tecnologías básicas de la rama. Es decir, nos seguimos sin estar en el estado del arte, pero ya hemos entrado dentro de cada una de las cosas específicas y, por ejemplo, dentro de la rama industrial tenemos cosas relativas a mecanización, automatización, control electrónico, eh, toda esa tipología de actividades que lo que nos va a permitir es, basándonos en las asignaturas básicas, coger las competencias específicas de esa rama de conocimiento donde nosotros estamos. Seguidamente, encima de ello, nosotros tenemos las tecnologías específicas de una, de una rama. En este caso de la Electrónica y Automática Industrial, pero es común a cada, uno de las, eh, a cada una de las ramas. Y de tal manera pues eh, que nosotros nos vamos a profundizar de una manera muy fuerte en los, aquellos aspectos específicos de la titulación. Aquí tenemos eh, la, lo que es electrónica y automática industrial que, por lo tanto, se va a profundizar en estas cosas que les he comentado anteriormente de automatización, diseño electrónico, ingeniería de control, energías renovables. Tenemos, de hecho, una, una sección muy potente en todo el tema de energías renovables y, y automatización, ¿vale? Y después, lo que nos permite también la titulación, el espacio que tenemos de 240 créditos, de 40 asignaturas, es tener también algún espacio para asignaturas optativas, es decir, ver cosas que relacionadas con la ingeniería, pero pueden ser de, incluso de diferente rama. Por ejemplo, nosotros estamos ofertando en casi todas las titulaciones base de datos. Base de datos es algo que es interesante que cualquier ingeniero aprenda. Pero también estamos ofertando prácticas externas, que es uno de los puntos muy fuertes que nosotros tenemos dentro de, de, de nuestras titulaciones. Ya veremos después que tenemos un Buen abanico de contactos con empresas que permite que ningún estudiante que desee realizar prácticas externas remuneradas se queden sin hacerlas. Finalmente, tenemos algunos créditos que la universidad establece como de carácter transversal, que creo que son muy interesantes porque lo que nos permiten es darle una visión de las soft skills, de las competencias blandas a los estudiantes, todos temas relacionados con empleabilidad, trabajo en equipo, presentaciones dinámicas, incluso temas relacionados con emprendimiento y con mercado laboral, y finalmente un trabajo de fin de grado, que es en todas las titulaciones de la, de la escuela de 12 CTS. Bien, esa es la estructura general de, de, de las titulaciones. Eh, con, tal, con el objeto de que tengan ustedes toda la información, hemos preparado una transparencia específica para cada una de las eh, titulaciones que nosotros tenemos, para que para, simplemente para que, que lo tengan por si tienen interés o alguno de sus estudiantes tiene interés. El otro grado de la rama de industrial es el grado en tecnologías de industriales. Este es un grado muy específico. Eh, la combinación de grado en tecnologías industriales y máster universitario en, en, en ingeniería industrial es lo que suple a la antigua carrera de ciclo largos de ingeniería industrial. En ese sentido, todas las universidades de España lo que han creado es un grado que no te proporciona atribuciones profesionales, es decir, que... Tú obtienes un grado, pero no eres un ingeniero técnico especializado en algo. Pero como ventaja, lo que te permite es un acceso directo al, al máster correspondiente. Luego hablo un momentito de esto del acceso directo que nos puede llevar a confusión. Entonces, el grado de Tecnologías Industriales lo que hace es ver aspectos de todas las ramas del, del ámbito industrial con objeto de que puedas tener una formación completa y general, para poder acceder al máster con garantías y sin complementos de formación. ¿Y qué es esto de los complementos de formación? Que me permito explicarlo aquí para como preludio de lo que nos va a pasar en el resto de ramas. Los másteres están, los másteres universitarios habilitantes el de ingeniería industrial y el de ingeniería de telecomunicación están diseñados para una formación relativamente generalista en los títulos de grado. Es decir, que los estudiantes hayan realizado al menos 48 ECTS de una tecnología específica y al menos 18 ECTS de todas las tecnologías o de la gran mayoría de ellas. ¿Qué ocurre? Que si cogemos un grado especializado, pues nos va a faltar esa formación que había dicho yo de los otros grados. Y esa formación se, solo se puede conseguir cuando se accede al máster mediante complementos de formación. Eso hace que la duración del máster para aquellos alumnos que hayan escogido una tecnología especializada sea un poco más larga, dos años, ¿vale? que la formación que cogen o que, que la duración del máster para aquellos alumnos que hayan cogido una educación generalista, como el grado en tecnologías industriales, que se vamos a un año y medio de máster. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Cuál es la mejor opción? Pues es dependiendo. Si un estudiante ya tiene muy claro que quiere ir a hacer un máster habilitante, que quiere tener la formación de ingeniero, pues lo ideal es que encoja el grado en Tecnologías Industriales porque su camino va a ser más directo. Si el estudiante lo que está es interesado en una salida rápida al mercado, pues a lo mejor un grado especializado es mejor que evidentemente siempre tiene el camino de volver al máster, que tendrá que hacer unos complementos de formación, pero bueno, es, es un caso general. Depende mucho de cuál sea la idea que tenga el estudiante en cada uno de los casos. Bien. Salidas profesionales. Pues, eh, gracias a Dios, y esto es algo general que voy a comentar para todos los grados, nos encontramos dentro de un entorno eh, muy favorecedor para una salida profesional. El corredor de Lenares tiene... Industria que abarca nuestra, de, de sobra nos, las tres ramas de ingeniería que nosotros tenemos aquí. En el caso específico de la parte de industrial, y me, vais, me van a permitir que me centre en electrónica y automática industrial, aparte de varias empresas de electrónica, tenemos muchas empresas logísticas dentro del Coelenares. Todas esas plantas logísticas necesitan procesos de automatización, procesos de eh, generación de energía, procesos de diseño y mantenimiento de equipos e instalaciones. Y por lo tanto, todos ellos, todos ellos van a, to, van a requerir de los servicios de ingenieros técnicos industriales, de graduados en ingeniería electrónica y automática industrial, o de ingenieros, digamos así, de grado más máster. Con lo cual nosotros tenemos una gran cantidad de salidas profesionales. Para que tengamos un dato, eh, los estudios que nosotros hemos realizado, que están corroborados por un estudio del Ministerio, aunque este estudio del Ministerio es un poco antiguo, es del año, creo recordar, 2015, eh, la empleabilidad de nuestros alumnos egresados de la rama industrial, ya sea de grado o de máster, estamos hablando de, en valores del 90%. Eh, ligeramente superior en máster pero básicamente entre otras cosas porque hay menos estudiantes de, egresados de máster ¿vale? pero estamos hablando de empleabilidades del 90% con sueldos que evidentemente seguramente no sean los oyentes que conocimos nosotros cuando en, en el año 2000 pero con sueldos bastante respetables para ello si necesitan información hay un informe estupendo de una consultora llamada jais que te da toda la información de cada puesto con su retribución, con eh, con la experiencia profesional correspondiente, etcétera, etcétera. Está, está bastante bien, pero nosotros ahora mismo estamos muy orgullosos de, eh, de cuánto es nuestro porcentaje de egresados dentro de la rama de industrial. La rama de telecomunicación, pues en la rama de telecomunicación. Lo primero que tenemos que intentar comprender es qué es un teleco. ¿vale? Un teleco, pues es una persona que se dedica a todo el ámbito de las telecomunicaciones, desde intraordenador hasta los sistemas que nosotros Hays eh, H A Y S. Eh, de hecho, el de, de, de nada, Lera. De hecho, al final de la presentación, si, como va a estar mi correo, pues, si tenéis preguntas o os hago llegar esto, os puedo llegar a hacer llegar los informes de empleabilidad que yo tengo. Es, está muy bien. Ese informe está, sinceramente, eh, muy bien porque te da, para todos los puestos habidos y por haber, pero no solo de ingeniería, ¿eh? también de, de, de economía, de derecho, de ciencias jurídicas, ciencias sociales, pues, te da la categorización. Bien. Eh, teleco, pues un teleco se dedica a todo el tema de las telecomunicaciones, desde, eh, desde la parte más física, es decir, desde los chips hasta el conjunto de sistemas, fibra óptica y lo que podríamos llamar Internet eh, en su sentido de comunicaciones. Eh, cuando antes eh, os, les he comentado que íbamos a ir de las cosas que pesan más a las cosas que pesan menos, eh, nosotros eh, ahora pasamos a la rama de teleco. pasamos del la rama industrial que hace cosas más pesadas, es decir, más, digamos así, más grandes en tamaño, a unas cosas más ligeras. Y después llegaremos a la informática que básicamente estamos hablando de bits y computadores. ¿Bien? De nuevo, con esta mentalidad de ir desde las cosas que más pesan a las que menos pesan, o si quieren ustedes, desde el terreno más físico al más lógico, la primera de las titulaciones que... Me gustaría comentar que no tiene por qué ser la que está en orden en estas presentaciones el Gran ingeniería en electrónica de comunicaciones. He tenido suerte y es la primera. ¿vale? Si nosotros pensemos en un, en un elemento de comunicaciones, en, eh, imaginemos un teléfono móvil a lo grande. ¿vale? Para poder llegar a distinguir bien las diferentes titulaciones, digámoslo así que la electrónica de comunicaciones sería lo que está más abajo. Es decir, cuando hablo más abajo, es un concepto un poco abstracto, que tenemos los telecos, yo soy teleco, que es en, en, en una capa de protocolos lo, lo, lo, la, la última de abajo. La última de abajo es el nivel físico, es el nivel constructivo. Entonces, todos aquellos estudiantes que estén muy interesados en el diseño de circuitería, ¿vale? evidentemente que es mucho más, pero... El ejemplo representativo lo estamos viendo en la transparencia, es decir, son aquellos un, un, un titulado en la rama de electrónica de comunicaciones es alguien que diseña, implementa, construye y optimiza los circuitos que van en cada uno de los dispositivos electrónicos que nosotros tenemos. Evidentemente es mucho más, es mucho más. ¿Por qué digo que es mucho más? Porque también hay otras partes, una parte que está en BOGA actualmente es todo el tema de la sensorización. Y entonces las personas que quieren hacer todo eh, o que les guste en eh, los eh, denominados Smart Environments, es decir, todo el tema de IoT, todo el tema de sensorización agrícola, eh, sensorización como podemos ver aquí en, en, en un coche, también es esta parte. Es decir, también la electrónica de comunicaciones se refiere a los sistemas de captación procesado y conversión de la información para que después capas superiores, ya sea otros telecos o ya sea informáticos, principalmente, puedan tomar decisiones con respecto a esa información. También me gustaría llamar la atención sobre una imagen que he puesto ahí, para, evidentemente está buscada, que es todos los sistemas embebidos que nosotros estamos mandando en satélites, en aviones y demás, también se tratan aquí, porque hay esos sistemas por supuesto, hay que diseñarlos y hay que construirlos y hay que probarlos. ¿Vale? Eh, Los objetivos, pues, es formar expertos profesionales en temas como microprocesamiento, instrumentación electrónica, nanotecnología, fotónica, todo el tema de redes ópticas, láseres, sensorización. Eh, ¿Cómo es la estructura de la titulación? Pues es, sinceramente, me, me hace permitir que omita tanto esta transparencia como la del resto, porque es una estructura con carácter general que ya os he descrito y las particularidades, pues las tenemos aquí descritas en, en la transparencia. ¿vale? Salidas profesionales, como ya he dicho, dentro del corredor de Linares tenemos muchas empresas que se dedican a este, te a a este tema. Por ejemplo, electrónica embarcada, pues tenemos Indra e Inta, son dos consumidores de productos, enti entiéndanme por favor cuando hablo de productos, que lo que estoy hablando es de estudiantes, de, de nuestro producto que sale de, de, de nuestra universidad y que lo, y, y que se lo adquieren pero también en todos los temas relacionados con biomedicina -medic, bio bioingeniería Sensorización, robótica, automatización, eh, la parte complementaria electrónica y automática industrial. Pues esto es donde se colocan estos, nuestros chicos. Y un aspecto que está muy en boga actualmente, que tenemos grupos, como ya he dicho, de investigación muy potentes, que son combinados entre el ámbito industrial y esta parte de, de, de, de telecomunicación, que son los temas relativos a eh, energía, energía verde, digamos así, y sostenibilidad. ¿vale? El segundo de los grados es el de sistemas de telecomunicación. Si antes, en nuestro ejemplo del teléfono móvil, lo que habíamos hecho era abrirle, coger la circuitería y verlo, ahora lo que tenemos que hacer es cerrarlo y entender el sistema de telecomunicación como un conjunto, como un todo. ¿Vale? Es decir, es el, el, el, el graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación en lo que piensa es en el conjunto de sistemas, cajitas, que tienen que poner en entre los dos extremos de una comunicación para hacer que esa comunicación sea viable. ¿A qué se dedica un chico de sistemas de telecomunicación? Pues bueno, un chico, eh, hay, hay un espectro bastante grande, pero va desde, digámoslo así, la parte de diseño de eh, antenas, radiofrecuencias, elementos, de redes ópticas a lo que es el conjunto de la red, diseño y optimización de sistemas eh, completos para que podamos disponer de, en un caso concreto, que es un caso de investigación, que es el tema de las comunicaciones móviles, para que podamos tener capacidad y cobertura de las redes móviles de 3G, 4G, 5G. También se dedican a temas súper interesantes como son las radiocomunicaciones espaciales, al procesado de señal, es decir, a. A, a cosas tan espectaculares como es el procesado de voz para saber reconocer si una determinada grabación es de una u otra determinada persona. Todo ese a, a mejorar los sistemas de comunicación aplicando técnicas matemáticas que lo que per me permiten es transmitir más lejos, con más calidad, con, con la misma potencia o con equipos ligeramente diferentes. Pero también nos dedicamos, la gente de sistemas de telecomunicación se dedica a la instalación de sistemas de, de guerra límica, lo que es la guerra electrónica entendida como hardware, todo el tema del sistema radar, pues a eso se dedica un ingeniero en sistemas de, de, de telecomunicación. Salidas profesionales, pues mirad, ahora mismo una de las salidas profesionales que más está en boga es todo el, el despliegue de 5G, todo el tema de despliegue de redes móviles, pero todo aquello que sea relacionado con redes de telecomunicación entendido como su diseño, optimización y montaje, es a lo que se dedica un ingeniero de sistemas de telecomunicación. También es el típico que se trabaja para la Armada, si queremos, en temas de defensa o guerra electrónica, y, y conjuntamente con los otros dos, ¿vale? con los otros dos ramas de la telecomunicación. Pero quizás, en cierta manera, los, los de sistemas de telecomunicación están muy orientados a estudios socioeconómicos, a la realización de proyectos de infraestructura o incluso a, a, a ser profesional libre ejerciente. Eh, siguiendo con esta trayectoria desde las cosas que, no, que pesan mucho a las que pesan menos, el grado de ingeniería telemática... Sería, digámoslo así, lo que está justo por encima. Es decir, nosotros ya tenemos la electrónica, hemos montado el dispositivo, a través de la conjunción de muchos dispositivos los hemos puesto juntos y hemos creado una red, pero ahora nosotros, en esa red, que ya tiene las capacidades de comunicación, necesitamos transmitir cosas. El, el, el ingeniero telemático es un ingeniero de telecomunicación que se encarga de las partes, digamos así, más arriba de, de, de este sistema. Y entonces lo que hace es diseñar aplicaciones que nos permiten comunicar dispositivos. Y, aparte de comunicarlos, comunicarlos de una manera muy específica. Es decir, lo que nos va a permitir es decir, es el dispositivo A, se habla con el B y por encima de él vamos a montar nuestra aplicación de servicio. Eh, de hecho, nuestras plataformas como Netflix, HBO, nuestros sistemas de vídeo o la mayor parte de Internet, ¿vale? entendida en su generalidad, la están realizando los ingenieros telemáticos. ¿vale? Son aquellos que además se encargan de la ciberseguridad en sentido físico. Es decir, ellos son los que diseñan los aparatos, los firewalls, los proxys, los que los implementan y establecen conjuntamente con los ingenieros informáticos de los que pasaremos a hablar ahora, realizan el bastionado de sistemas. También son los que se encargan de montar las redes de comunicaciones, eh, los protocolos y de hacer las labores de integración, de establecer además los lenguajes en los cuales se hablan las máquinas. Todas estas aplicaciones de redes sociales, el cómo se comunican, el cómo se actualizan, el, el, el cómo se transmiten las cosas, son, digamos así, el terreno natural en que un ingeniero telemático se encuentra verdaderamente a gusto. Las domóticas, los smart environments, todo eso. También son su campo. Y, por supuesto, la creación de los grandes CPDs y de todos los requisitos que tienen con respecto a ello. ¿Vale? Bien. Eh, salidas profesionales. Pues una de las más demandadas conjuntamente con informática que pasaremos a verlo ahora es eh, todo el tema de ciberseguridad, la, la creación de computación de altas prestaciones, lo que hemos hablado de CPDs, Edge Computing, que 5G es una de las cosas que, digamoslo así, más eh, relación va a tener, todas redes definidas por software. Es decir, un cliente, una persona típica que nos contrata un ingeniero telemático muchas veces es un operador, un operador de telecomunicación, de cualquiera de los rangos, ya sea fija o móvil pero también las empresas integradoras. También consultoras incluso de marketing, porque como estamos hablando de personas que tienen un perfil muy adepto para el tema de las redes sociales o de servicios en la nube, pues hay consultoras incluso de marketing que nos están cogiendo ingenieros de la rama o telemática barra informática ¿vale? para poder realizar eh, estas labores. Si, no, si nos fijamos, lo que estoy intentando hacer es un viaje desde industrial hasta informático. Las fronteras entre industrial y teleco por la parte más permeable sería electrónica y automática industrial y electrónica de comunicaciones, que como hemos dicho, además vamos a montar un doble grado en ella. La frontera entre teleco e informática la establecerían telemática con informática o con ingeniería de computadores, que son de lo que vamos a hablar ahora. ¿vale? Ah, perdona, me, me, me falta un último grado, que es el grado en Tecnologías de Telecomunicación. De la misma manera que nosotros tenemos en la rama de industrial un grado en, Ingen en Ingeniería y Tecnologías Industriales que me da un acceso directo al máster sin complementos de formación, tenemos un grado en Tecnologías de Telecomunicación que me da acceso directo al máster sin tener que realizar esos complementos de formación, en este caso para el máster habilitante de Telecomunicación. Con una diferencia. Al igual que la mayor parte de las escuelas de España... Eh, en nuestro caso, lo que hemos realizado es un grado en ingeniería de tecnologías de la telecomunicación que, además de ver aspectos de todas las especialidades de electrónica, de comunicaciones, de sistemas de teleco, de telemática, nos permite seleccionar una de ellas para especializarnos un poco más y salir con un, tecni, un, un título y una capacitación profesional de ingeniero técnico en una de las especialidades que escojamos. Es un título que, además, eh, eh, me, me vais a permitir es una de las niñas de mis ojos dentro de, de la rama de Teleco porque es el que mayor flexibilidad a, a costa de perder un poquitín de formación específica en cada una de las ramas me da la mayor flexibilidad posible y además es el que me da el acceso directo al máster ¿vale? en cierta manera si un estudiante tiene muy claro hacia qué quiere ir de las tres ramas, es decir, hay gente que lo que me dice es a mí me gusta la tecnología móvil y entonces yo sé que ese chico va para sistemas de telecomunicación o, o, o fibra óptica y sé que va a ir para sistemas de telecomunicación. O hay gente que me dice, no, a mí me gusta, entenderme por favor, soldar constru y construir. Pues este yo ya sé que va un poco para electrónica. O alguien que me dice... Eh, portilla, no, a mí lo que me gusta es programar, programar aplicaciones, desarroll, desarrollar sistemas de comunicación, redes sociales, ciberseguridad, montar redes pequeñas, ¿vale? Pues eso, ya sé que me va a telemática. Hay algunos que me vienen y me dicen, Portilla, a mí me gusta todo esto, pero no me puedo decidir. Entonces, yo a estos les recomiendo que cojan este grado de tecnologías de telecomunicación porque les va a dar una forma, un, un brochazo más grande, y después te puedes especializar menos que en los otros lados, en una tecnología específica, pero además te va a permitir acceder al máster de telecomunicación. Tenemos una cosa que es que pocas universidades tienen, que es el programa integrado en Ingeniería de Telecomunicación, que básicamente es un, es un conjunto reducido de estudiantes, con una, ahí me vais a permitir, con una muy alta nota de corte, estaríamos hablando de un aproximadamente de un 10, que lo que se hace es orient, tener la trayectoria completa entre grado y máster. Entonces, es un grupo aparte en el cual está muy orientado para estudiantes que ya de principio lo tienen claro. Dicen, yo quiero ser ingeniero de telecomunicación de ciclo largo, el antiguo ingeniero, no ingeniero técnico, y por lo tanto, yo me quiero orientar aquí. Entonces, tenemos un programa específico muy reducido con entre 15 y 25 plazas que estamos sacando todos los años, del total de 300 plazas que sacamos para los grados de telecomunicación, que está orientado específicamente para esto. Y entonces, estamos muy orgullosos de este programa porque está funcionando verdaderamente bien con ratios de resultados elevadísimos. Me voy a la otra rama. Me voy a la tercera de las ramas A la rama del grado en Ingeniería e Informática. A la rama de Informática. Y voy a comenzar por el grado de Ingeniería e Informática que quizás sea el paradigma de la, de, o el, el motor principal de, de esta rama. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando... ¿Me vais a permitir, por favor? No estoy hablando de, de, de programar. Un ingeniero informático es muchísimo más allá de programar. Tiene que saber programar. Tiene que saber programar bien y, además, en muchos lenguajes y de muchas maneras. Pero el, el objetivo de esta persona no es exclusivamente, entenderme, por favor, picar código. No. Él es el, el, el interfaz entre alguien que llega y te da un problema y alguien que... Después tiene que escribir el código de solucionarlo. Tiene que coger y tener la visión de poder entender lo que se le está diciendo, desglosarlo en cajitas, esas cajitas lógicas, desarrollarlas como módulos constructivos, que todos y cada uno de ellos tengan sentido a la hora de realizar la integración, establecer los interfaces de entrada-salida y que todo eso al final, cuando haya alguien, él mismo o un conjunto de personas que lo programe, pues dé al final el resultado de que el problema de esa persona pues esté solucionado. Es decir, ¿estamos hablando de, de, de escribir líneas de código? Por supuesto. Aquí, y, y también en teleco y parte, y un poco menos industrial. Es decir, aquí vamos a escribir líneas de código todos. Pero tenemos que darle un más allá. Es un más allá a la ingeniería informática. ¿vale? Estamos hablando de, des, desde el punto de vista de, de, de programación, si queremos, del área de informática, estamos hablando de evaluación, gestión y desarrollo de un proyecto SORWA, evaluación de riesgos, el diseño del producto final, eh, testeo de fallos. ¿En qué tipo de, de cosas? Pues desde Sistemas de computación, ciberseguridad, desde el punto de vista más software y menos hardware. Fijémonos que telemática, aunque las fronteras son muy difusas, ¿eh? telemática era un poco más hardware y esto es más software, pero también estamos hablando de inteligencia artificial, de eh, machine learning, de toda este tipo, esta tipología de cosas. Una estructura de titulación evidentemente similar a todas las demás, porque como estamos hablando de ingeniería, siempre vamos a tener rama Una parte básica con cálculo, con física, de llamadas de unas u otras maneras, ¿vale? Pero van a ser cálculos físicas y conocimientos básicos, un conocimiento común a la rama de informática, que las otras dos titulaciones que yo les voy a comentar también la tienen, ¿vale? Y después la parte específica de la tecnología específica de computación, que es... Que es la que verdaderamente te da el título de grado de ingeniería informática en esa mención correspondiente. Salidas profesionales, pues evidentemente muchísimas. No me hace falta decir que en las ramas de telecomunicación y la rama de informática tienen paro técnico. Es decir, nuestros estudios demuestran que cualquier egresado que nosotros tenemos está colocado en menos de seis meses. Voy a matizar. El 97% de nuestros egresados están colocados en menos de seis meses. El otro 3% o bien está estudiando, es decir, continúa sus estudios con un, con un máster, ¿vale? Muchos de ellos lo compatibilizan, pero hay gente que lo que hace es, no, mira, no quiero trabajar, quiero dedicarme a tiempo completo con el máster. Y hay gente que lo que hace es una búsqueda no totalmente activa de trabajo. Hay gente que se toma dos, tres meses después de acabar la titulación, sinceramente, para recuperarse del desgaste. Pues eso es claro, cuando es, te dicen, ¿estás trabajando? No. ¿Estás buscando trabajo? No. Pero básicamente tenemos paro técnico, paro técnico en, en, en estas titulaciones. ¿A qué se dedica? Pues cualquiera de nosotros se puede imaginar que un ingeniero informático trabaja a nivel de desarrollo de productos, desarrollo software, pero quiero dejarlo bien claro debemos aspirar a que un ingeniero informático no, no, no solo escriba código, sino que también haga, haga cosas adicionales, vale porque está planeado, es su formación, su capacitación es para ello. Dentro de la rama de informática, <coughs> discúlpenme, hay dos grados un poco específicos, que es el de ingeniería de computadores y el de sistemas de información. Si el ingeniero telemático se dedica a conectar redes de computadores, y estoy haciendo una simplificación, el grado en Ingeniería de Computadores, el graduado en Ingeniería de Computadores, es un ingeniero informático que se dedica a las entrañas de un computador. Evidentemente, todo esto lo estoy simplificando. ¿eh? Es decir, podemos... Hay puentes entre titulaciones y fronteras difusas, pero sin, por, por pegar el fogonazo sería... Un ingeniero de computadores es aquel que se dedica a estudiar, a analizar la arquitectura y la estructura de un sistema de computación para hacerle, entre otras cosas, mejor. ¿Vale? Entonces, todo si cuando yo hablaba antes de la electrónica de comunicaciones y hablaba de sistemas embebidos en satélite, claro, los sistemas embebidos en satélite una vez fabricados y metidos con todas sus corazas y sus protecciones, pero claro, además nosotros necesitamos que que, que funcionen bien y que nos transmitan esos, eh, esa información que, por ejemplo, está el, el, el último robot que nosotros hemos eh, mandado a Marte, pues que nos transmita la información correctamente y todo eso necesitamos optimizarlo a nivel de computador. Entonces, esta gente es la que se dedica, es la que analiza la arquitectura, los chips, las memorias, el acceso a memoria, cómo lo puedo optimizar para que todo ello sea mejor. Y claro, debemos tener en cuenta que la computación ha sufrido varias revoluciones. Es decir, una de las revoluciones la tenemos con lo que te, con lo que nos estamos comunicando ahora mismo, con un, un ordenador personal en sus diferentes variedades. Pero es que desde hace varios años tenemos sistemas de computación de altas prestaciones, los CPDs que tienen toda la información de los bancos, de los operadores y demás, e incluso hay labores que no podemos llegar a imaginar. Es decir, Ma Microsoft está metiendo sus sistemas de altas prestaciones dentro del mar, abajo, es decir, a, a, a profundidades elevadas, porque ahí hay, hay mucho frío y, por lo tanto, los sistemas de procesamiento funcionan mejor. Entonces, a esto se dedica un ingeniero de computadores. ¿Salidas profesionales? Pues, evidentemente, ahora tenemos muchas. ¿vale? Es, eh, todo el tema de gestión de CPDs, de gestión de sistemas de computaciones de altas prestaciones que a día de hoy se encuentran en casi todos los lugares, pues, evidentemente, es su, su materia de trabajo. Además, fijémonos, eh, aunque no lo parezca, nosotros estamos rodeados de esta tipología de sistemas. Eh, y tenemos en el corredor de Lenares, tenemos grandes CPDs, como puede ser uno de los más poderosos, que es el intersión que le tenemos en, a la salida de Arturo Soria. intersión es otro de esos eh, lugares que son verdaderamente comedores de nuestros ingenieros cuando están saliendo. ¿vale? El último grado es un grado súper interesante. Bueno, eh, ¿qué les voy a decir yo de, de, de mis grados? Todos me parecen súper interesantes. Pero este es un grado curioso. El grado de ingeniería de sistemas de información es una persona, está destinado a aquellas personas que les gusta la informática y les gusta la economía. ¿vale? Y puede irse, a una persona como esa se puede ir por una doble vía cuando entra a la escuela, por el doble grado que vamos a implementar de informática y, y ADE, pero también se puede ir por este grado que es una combinación de ellos. Eh, estoy seguro que todos nosotros estamos manejando aplicaciones informáticas para la gestión de alumnos. Entonces tenemos nuestro sistema de formación que hace... Nuevos, que hace que cuando entra un alumno le damos de alta, vamos teniendo todo su expediente, toda su vida, y al final podemos obtener métricas sobre él. ¿Ven? Pues eso extrapolado al mundo profesional es lo que es un sistema de información. Es decir, casi todas las empresas actualmente funcionan sistemas de gestión de la información que por un lado tengo el estocaje, por el otro lado tengo los clientes, por el otro lado tengo los proveedores, todo eso es un batiburrillo que me permite si yo hago las cosas bien, que todos mis procesos estén optimizados para obtener al final el producto que quiero, el servicio que quiero, al menor coste o al coste optimizado que yo le tenga puesto. Los ingenieros en sistemas de información hacen eso. Es decir, son capaces de ser una interfaz entre lo que quiere un economista y lo que tiene un programador para poder desarrollar sistemas específicos empresariales. ¿Vale? Nosotros, estoy seguro de que cuando que, que, que han oído hablar de lo que es la business intelligence. Es decir, coger todos los datos que tiene una empresa y poner cuadros de mando, y de esos cuadros de mando que un tío que permita tomar decisiones, pues, pues le tome decisiones con respecto a esa información. O llevado al extremo una noticia que apareció hace pues, un par de años, tres, que era que un robot había sustituido, sustituido a una persona en un consejo de administración. Llevado al extremo, un ingeniero en sistemas de información sería el que monta, diseña, monta ese robot. ¿vale? Es, el, es decir, es algo que me va a proporcionar una información que me va a permitir tomar decisiones empresariales. Bien, es la típica persona que cuando sale es un consultor tecnológico, un director de sistemas de información, un, un experto en calidad de software, un, un responsable de producto. De hecho, hay, un, hay una empresa... Eh, Dejo caer nombres de empresas simplemente en para que logremos centrar dónde ponemos cada una de las titulaciones. Hay una empresa que se llama SAS, ¿vale? Que es uno muy potente a lo largo del de, de mundo, que se nutre de estos, de esta tipología de, de ingenieros, ¿vale? eh, Cuando nosotros acabamos los grados, pues podemos optar por los másteres habilitantes o podemos optar por otros másteres. Hay másteres especializados. Tenemos el máster de electrónica, que estaría muy destinado a la gente de telecomunicación electrónica, de comunicaciones y la gente industrial, pero tenemos un máster estupendo, que es el de ciencia y tecnología desde el espacio, que lo que hace es, tanto para la gente de industria, como de telecom, como de, de informática, lo que hace es orientarle a la construcción y exploración, perdón, construcción de elementos que se dedican a la exploración de, y observación del espacio, avanzamos en temas de seguridad, en temas de ingeniería software para la web. Es decir, la oferta formativa de la Escuela Politécnica no solo acaba en grados, sino que somos una escuela con una vocación de, de trayectoria larga, porque además somos muy punteros en, en investigación. Eh, en el año 2021-2022, como hemos dicho, tenemos el, el doble, los dos dobles grados que he comentado, el de Ingeniería Informática de Administración y Dirección de Empresas, el doble grado de InfoADEC, que va a salir con, con un número reducido de plazas, saldrá con 25 plazas, y ese doble grado en ingeniería Electrónica y Automática, Industria y Electrónica de Comunicaciones, que es pionero en España y que vamos a tener también otras 25 plazas. Bien, voy a, ir a, a, a, a, a me vais a permitir eh, hacer un poco de promoción en cuatro fogonazos y, y sobre la escuela. La primera de ellas, eh, con respecto a la docencia. La media de la, univers la Universidad de Alcalá es una escuela es una universidad joven, tiene menos de 50 años des desde su, re su refundación. Pero es que la escuela politécnica es, dentro de una universidad joven, es un una entidad muy joven. Entonces, digámoslo así, que la media de edad de nuestra escuela está entre 5 y 10 años por debajo de la media de edad del resto de del profesorado, del resto de facultades y, de, y, y escuelas de la Universidad de Alcalá. Pero es que además está unos 5 o 6 años por debajo de la media de profesor de, de la edad del profesorado de la mayor parte de las escuelas de ingeniería de España. ¿Y eso por qué es bueno? Pues eh, aunque yo peine muchas canas, yo tengo 44 años y soy el director de la escuela. Estamos hablando entonces de una escuela donde el profesorado es joven y además venimos con una mentalidad de... Cuidado específico del estudiante. Es decir, no hace tantos años, bueno, ya empieza, ya, ya empieza a hacer años, pero no hace tantos años que nosotros estábamos en el puesto del estudiante. Y de hecho, muchos de nuestros estudiantes se han incorporado como profesores, con lo cual el cuidado del estudiante lo tenemos muy, como, como, como uno de nuestros méritos principales. Y de hecho, es uno de los aspectos en los cuales en las encuestas salimos más favorecido. Además, nuestro, nuestra tipología de grupos es, es unos grupos relativamente pequeños. Es evidente que va a haber clases donde nosotros tengamos 75 y 100 alumnos. ¿vale? Pero la mayor parte de ellos, estamos hablando de grupos de, de estudiantes donde tenemos 50 o menos en las clases teóricas. En las clases prácticas, nuestros grupos no pasan de 25. Y normalmente son bastante inferiores, porque los laboratorios son muy específicos, con un labo, con un unos equipamientos muy concretos que hace que la media de gente que estén en ellos sea menos de 15. Tenemos uno, o incluso en algunas ocasiones, dos profesores para 15 alumnos. Lo cual es un ratio estupendo a la hora de, de, de, de trabajar. Eso hace además que tengamos mucha permeabilidad con los estudiantes. ¿vale? Y por lo tanto tenemos eh, un, trato, un trato muy bueno. Más cosas por las cuales somos especiales. Pues en, en el año 2013... El, el primero de los dos estudios de, de empleabilidad me comentó comentaba que la Universidad de Alcalá, en las antiguas ingenierías, y no tiene por qué, no hay nada que nos diga que ha cambiado en las nuevas, éramos la primera universidad de España por empleabilidad, por los datos del ministerio de la entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Y además, apes, además de ser una escuela joven, todo el tema este que les he comentado del cuidado de la docencia, lo que nos permite es haber obtenido en una, dos, tres, cuatro en, en seis de nuestras titulaciones, un sello de calidad europeo que se llama Eureis, que lo que dice es que nuestras titulaciones es un estándar de calidad, que te dice, oye, mira, tus ingenieros están al nivel del mejor ingeniero de Europa. ¿vale? Entonces, ¿hay universidades que lo tienen? Sí. No no, no no seamos ilusos, la Politécnica de Madrid por supuesto lo tiene. El Rey Juan Carlos la tiene en algunas titulaciones, la Autónoma en otras. Nosotros la tenemos en la mayor parte y en las que no hemos la tenemos es que todavía no hemos podido concursar porque necesitas una cierta trayectoria. De, de años con una cierta, eh, específica titulación implantada para poderte presentar. Por ejemplo, en informática nos vamos a presentar ahora mismo y seguramente lo ganemos. Lo que nos está diciendo es vuestros ingenieros que tenéis son ingenieros perfectamente capacitados al nivel del mejor de Europa. ¿vale? Y, y estamos muy orgullosos de esos sellos y, de hecho, los tenemos, como estamos muy orgullosos, los tenemos colgados. según Alguien entre la Escuela Politécnica Superior puede ver todo el panorama, toda la panoplia de, de sellos que nosotros tenemos. ¿vale? Eh, ¿Por qué más estudiar en la UH? OH? Pues porque somos muy activos, somos muy activos. La primera de ellas eh, es el año pasado, con la pandemia, no pudimos hacerlo, pero gracias al enorme tejido empresarial con el cual tenemos relación, tanto como escuela directamente, como a través de los grupos de investigación, podemos organizar ferias de empresa donde las, la, las, las empresas, consultoras, productoras, fabricantes, vienen a reclamar nuestros estudiantes. ¿vale? Y entonces, además, pues con los colegios profesionales tenemos una muy buena relación y hace que seamos muy fuertes en ello. Y además es que nuestros grupos de investigación, que se alimentan muchas veces de estos propios chavales, son muy potentes. Y son tan potentes que eventos como el Ciberseg, que realmente sea el evento de ciberseguridad no profesional más potente de España, lo celebramos dentro de la Universidad de Alcalá. Ha habido Ciberseg. ciberseg. 18, que es el que ponéis la, pongo la foto, CyberSec 19 y CyberSec 20, que ha sido virtual, porque ya sabemos cómo están las cosas. En, en cuanto a rankings, pues nos encontramos súper bien colocados, entiéndanme, para ser una universidad con 50 años. Entonces, yo una vez puse, eh, cuando eh, aparecimos en el, ranking, en el ranking mundial entre las 500 mejores universidades, una persona o un par de, de chicos me dijeron, oye, 500. Parecen muchos. Y yo les dije, no, mira, en el mundo hay más de 10.000 universidades. A estar entre las 500 mejores es que estás entre el 9,5, y medio, estás por encima del 9,5. y medio. Carajo, un, un, una nota de 9 y medio para una universidad joven de 50 años y en la parte específica de, de, de, de ingeniería, pues con 30 años de trayectoria, pues yo creo que estamos muy bien, muy bien, muy bien. Eh, instalaciones. Como somos jóvenes. Y como además el rectorado eh, ha sido siempre muy sensible en nuestras ingenierías a la dotación de equipamiento, nuestro equipamiento solo lo puedo calificar de fabuloso. Evidentemente tenemos trastos viejos como todas las universidades de España. Y habrá prácticas que sean mejores y prácticas que se tienen que utilizar con los osciloscopios que tengan 10 años. Pero la mayor parte de nuestro equipamiento es un equipamiento moderno. Y además hay unos programas dentro de la universidad de... Eh, dotación extraordinaria para los departamentos con el cual se va actualizando todo este material. Y eso hace que nuestros estudiantes trabajen y practiquen con elementos en los laboratorios de cualquiera de las ramas con los cuales se van a encontrar cuando salgan de la universidad. Es decir, si has trabajado con un analizador de redes X, el X a lo mejor un poco mejor, pero no tiene por qué, te le vas a encontrar en la empresa. Y tú vas a estar otra vez en un entorno familiar. Si tú has estado trabajando con un centro de procesamiento de datos dentro de la escuela en la rama de informática, cuando salgas y te vayas a Intersion, te vayas a SAS, te vayas a Microsoft, te vas a encontrar aproximadamente lo mismo. ¿vale? Si estás trabajando con un sistema de energía renovable, con paneles fotovoltaicos y un conversor X, cuando vayas a Gamesa, cuando vayas a Iberdrola, te vas a encontrar algo parecido. ¿vale? entonces Nuestras instalaciones son sobresalientes y, aparte, tenemos un conjunto de cosas alrededor. Tenemos un, un, Nuestra universidad es la primera eh, juraría en España por internacionalización tanto para alumnos entrantes como para salientes, porque, además, tenemos apoyos eh, muy específicos en temas de, eh, de inglés y tenemos convenios. Aquí os pongo una transparencia con 85 universidades. Y, además, estamos trabajando ahora con convenios específicos de modalidad híbrida para Erasmus. Ya sabemos que en tiempos de pandemia pues la movilidad está limitada. Pues somos de los primeros en España que estamos trabajando ya para sacar modalidades híbridas en las cuales pues a lo mejor no te vas seis meses porque las circunstancias sanitarias no te lo permiten. Pero a lo mejor te vas un mes y el resto o otro, y otros dos meses lo haces en una modalidad semipresencial. Ahora mismo... De hecho, el martes pasado hemos tenido una reunión para fijar los modelos híbridos que nos vayan a permitir que nuestros estudiantes, incluso en situación de pandemia, tengan la capacidad de tener una experiencia internacional. Aparte, mirad, eh, no todo es estudiar. Eh, la Universidad de Álcala y, y la escuela y en donde nos encontramos situados, pues nos permite tener muchas actividades. Evidentemente, tenemos un, una zona de deportes que yo recomiendo a todo el mundo. De hecho, lo que ven en la transparencia, la mayor parte son actividades deportivas en las cuales eh, participamos muchas veces los profesores. Hacemos torneos eh, de, de algunos profesores en la fiesta del patrón, hacemos juegos, tenemos una interacción muy buena, muy buena con los estudiantes. Y además, entendemos... La ingeniería como un compromiso. Y es algo que intentamos transmitir como valor a todos nuestros estudiantes. Eh, intentamos fomentar el hecho de la, vocación de, eh, de la vocación STEM dentro de las chicas. Porque... Eh, Nuestros números, en este sentido, son muy parecidos al del resto de universidades. Es decir, un, hay aproximadamente un 25% de, de chicas dentro de nuestras titulaciones y eso hace, me hace pensar que si más o menos somos la mitad chicos, la mitad chicas, pues yo me estoy perdiendo un 25% del talento. Entonces, estamos muy concienciados en que tenemos que trabajar con vosotros como orientadores de los institutos, como directores de los institutos, como cadena, digamos, en, este, en esta producción, para poder hacer... Que las chicas entiendan que eh, la ingeniería es algo bueno, que es algo social, que es algo muy interesante y que tiene un grandísimo futuro. Pero es que, como ya he dicho, también tenemos otros proyectos sociales, como puede ser lo que os he comentado antes de Padrino Tecnológico. Y en la parte de aquí abajo, algo de lo que estoy particularmente orgulloso es que dentro de nuestro, de, de, de nuestra escuela hay profesores de... Mirad, en este caso del área, de, de la parte combinada de teleco-telemática con, con la parte de informática, que trabajan en aspectos de ciberseguridad y que de hecho trabajan con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y tenemos a, una de, a uno de nuestros, a un codirector de una cátedra conmigo, un, una persona genial, que tiene la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco por la ayuda prestada en terrenos de ciberdelincuencia de la red oscura y en concreto por dos actuaciones en, muy concretas en temas pues, muy oscuros relacionados con la pedofilia y con, todo, con toda la ayuda que se ha podido prestar. Y poco más quiero decirles. Eh, una de las cosas que, que, que siempre me gusta transmitir es eh, que en la Escuela Politécnica Superior nuestro objetivo final es formar profesionales. y entonces como casi todos los ingenieros que estamos aquí dentro tenemos relaciones muy cercanas con empresas, todos tenemos proyectos de investigación, todos somos chicos muy, muy activos, pues damos una formación o creemos o estamos convencidos de que damos una formación que está muy pegada a la realidad. Por lo tanto, eh, creemos que los profesionales que formamos y así nos lo transmiten las empresas, son profesionales muy buenos. También alguna cosa que sí me gustaría expresar. Eh, las ingenierías... Todos lo tenemos que tener claro. Estamos hablando de, de carreras duras. ¿vale? Que todas las carreras lo son, correcto. Pero las carreras de ingeniería además tienen una componente, ligera componente de resistencia y frustración. Porque, o sea, aun sabiendo que todas las carreras tienes que estudiar millones de horas, muchas veces en, en la ingeniería depende de, de, de, de algunos factores pues, que pueden llevar a la frustración si no conseguimos resultados sí quiero transmitir un mensaje de esperanza. Es decir, cuando el choque entre el instituto y la universidad suele ser fuerte, solemos estar despistados al principio. Y entonces, sí me gustaría que transmitiésemos un mensaje a los chicos cuando entran en ingeniería que no desistan, que, que en los primeros meses, el primer curso es duro, pero que con, con perseverancia, con, con fuerza, con resistencia y estudiando, pues, pues se saca. Y que después el resultado es maravilloso porque a partir del tercero eh, se te abre delante de ti todo un mundo tecnológico, maravilloso, que aparte de darte una salida profesional asegurada, lo que te va a permitir es, además disfrutar toda tu vida de, de, de, de, de tu trabajo. Y, cuando, y hacer verdad ese dicho de búscate algo que te guste y no trabajarás nunca en tu vida, porque lo que estarás haciendo es, es disfrutar. Pues bien, por mi parte... Yo creo que, que, que hasta aquí es la, tengo la presentación y si tenéis alguna duda o alguna cuestión estaré encantado de, de resolverla. Elena, por favor. Eh, no sé si con el micrófono José Antonio. Con el micrófono. Con el micrófono. Mi pregunta, así si que se cierra la cámara también para que me veáis. Eh, yo decís? soy fundadora del y es eh, Antonio Machado, ¿vale? De Alcalá de Henares. Sí. Eh, aquí tenemos bachillerato en ciencias y, hay gente, eh, y también tenemos ciclos formativos de grado superior, vale en, sí. de tele, en sistemas de comunicación y demás. Entonces, he visto que ha salido una oferta de FP, FP de un ciclo formativo de especialización en ciberseguridad. Y eh, tú, eh, vosotros habéis hablado ahora que en la Universidad de Alcalá, si no me equivoco, es grado en ciberseguridad o máster. No, es máster, es máster de ciberseguridad. Vale. No, entonces, es de Ciber. entonces mmm, yo quería saber también un poco, sí. porque me preguntan los, los chavales, sí. si, ¿qué diferencia hay entre ese ciclo específico de FP en ciberseguridad o el máster de ciberseguridad que vosotros impartís en la, en la universidad? Eh, porque no saben qué hacer, si hacer ese ciclo, o irse directamente a las ingenierías y hacer ya carrera universitaria. Entonces, gracias. ahí va mi pregunta. Gracias. Oh, es, es, es, gracias a ti, Elena. Es una pregunta bien complicada, ¿eh? es una pregunta bien complicada. Y, y además, mira, te, te, te digo que es bien complicada porque mi hermana, eh, aquí en Cantabria, es eh, profesora de ciclos formativos de grado superior. Y yo uh -huh. conozco, no conozco específicamente el de ciberseguridad, pero conozco bien el eh, pues bueno pues, pues la trayectoria y lo bien formados que están estos chicos hay una cosa que, que siempre se puede hacer ¿vale? se puede hacer un ciclo formativo y entrar a la universidad de hecho de hecho los ciclos formativos tienen un reconocimiento de créditos directo dentro de las titulaciones afines de tal manera que hay juraría ahora mismo no te puedo decir los nombres pero juraría que hay uno en un ciclo formativo de grado superior en informática y comunicaciones que relacionado con ingeniería informática se le reconoce más de medio año de la titulación. ¿vale? Con lo cual, no, muchas veces no tiene por qué ser un camino u otro, sino que puedes coger los dos sabiendo que vas a tardar un poco más. ¿vale? En, en el caso, el, si, si, si me preguntas a mí, ¿vale? y me vas a permitir el sesgo, yo siempre voy a recomendar que si un alumno tiene capacidad, fuerza y posibilidades, haga... Una, una formación de ciclo largo, ¿vale? Vender esto es complicado. Vender esto es complicado porque, claro, una formación de ciclo largo, y hablo de ciclo largo, el realizar un grado más un máster especializado, pues claro, estamos hablando de que te vas a pasar, pues, cinco años como poco dentro de la universidad y se lo estás diciendo a un chico de 18 años o 17 años y cinco años sobre 17, pues es una cuarta parte de su vida y, y se le hace bola, se le hace duro. Pero, los, el ciclo formativo de, de, de, de, los ciclos formativos dan una formación muy clara y expresa orientada a mercado, al mercado actual hasta dentro, digámoslo así, de cuatro o cinco años, ¿vale? Que es una muy buena formación, pero, digámoslo así, es muy del estado del arte de ahora. La formación en una ingeniería lo que te permite es, por supuesto, te voy a dar conocimientos disculpa, parecidos a los que te va a dar ese ciclo formativo, pero además te voy a dar un conjunto de herramientas de concepción básica y de, tanto de la física, matemáticas, pero también del rango de informática, que te va a permitir con mucha mayor facilidad asumir los cambios tecnológicos que pueden aparecer. La especialización si, si tienes posibilidades, porque también tenemos que tener en cuenta que, que bueno pues que, que, que entrar a la universidad supone un coste, ¿vale? y es un coste monetario, y, y a veces y, y hacer un ciclo formativo y meterte en el, al, al mercado directamente, pues evidentemente tienes un tiempo hasta que empiezas a tener retorno de inversión mucho más corto. Entonces también me depende un poco de las circunstancias socioeconómicas de la familia concreta. Pero si tienes capacidad, si tienes capacidad y, pos y, y posibilidad, recomiendo hacer una ingeniería. Es más, y esto es un, una cosa ya, eh, y por favor Elena, tómalo con todo el sesgo del mundo ahora. ¿eh? Eh, yo me iría a una ingeniería clásica. Es decir, y cuando hablo de clásica, digo de las existentes desde hace 30 años hasta dentro de 30 años. Estaría hablando de ingeniería informática en cualquiera de sus versiones, tele en cualquiera de sus versiones o, o industrial, en cualquiera de sus versiones o caminos. No tiene por qué ser en nuestra universidad, ojalá que sí, pero puede ser en cualquiera. ¿Por qué? Pues porque la, u, hay grados o seguramente, si nos ponemos a buscar, seguramente hay un grado en ciberseguridad. Pero un grado en ciberseguridad te especializa. De toda la rama que tú tienes, coges haces así y acabas de cerrar el abanico a un aspecto muy concreto, que es la ciberseguridad. Si tú estudias un grado de ingeniería informática, te hablo a ciberseguridad, te hablo a computación, te hablo a sistemas de información, te hablo a inteligencia artificial, te hablo a gestión de, de sistemas computacionales. Tu abanico es muy amplio. Y después, si quiero cerrarle, cojo el máster de ciberseguridad y hago, sé todo esto y ahora cierro. Entonces... Por eso te decía que la respuesta es compleja. Si tengo posibles, si tengo posibilidades y además no tengo que hacer un retorno rápido al mercado por las razones que sean, yo estudiaría un, un grado en una ingeniería de, de estas y me especializaría luego en un máster. Estaríamos hablando de un proceso de cinco años Juraría que el, el, los ciclos formativos de grado superior son dos, ¿correcto? Sí, correcto. Y el de seguridad lo han puesto en uno, con lo cual son tres años. Eh, mientras que la comparativa es pues, una diferencia de dos años más saliendo con un grado y un máster por la universidad. Yo, yo en mi opinión, a ver, y de, de nuevo... suponiendo de, de, además que, que el muchacho pues, apruebe toda la primera, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que normalmente... ver, ¿cómo estamos...? Mira, no, no tengo miedo de, de, de hablar de cómo estamos en o de cómo van los... Los, los, ah, las tasas, ¿vale? Los tiempos medios de obtención de un grado, estamos hablando de cinco años, cinco años y algo. Pero es que además hay, hay dos trampas, ¿vale? Que una que hago yo y otra que hacen los chavales, ¿sí? Te voy, primero te os cuento la, la, la trampa que hago yo. Eh, las ingenierías tienen tasas de abandono relativamente altas. Es decir, tú entras a primero... Y, y, y por eso os comentaba antes lo de perseverar y resistir. Porque entras a primero y una de las cosas que te puede pasar es que se te haga todo bola, se te haga un mundo y entonces la mayor parte de los chicos que abandonan, abandonan en primero. ¿Vale? En las ingenierías informáticas, en la rama de informática, las, las medias están en cinco años porque una vez que has pasado ese escalón, cuando llegas a tercero o cuarto, y esta es la parte de la trampa que me hacen los chicos, me los cogen a todos en las empresas. A todos. Es decir... Bueno, este año es un poco raro, me vas a permitir, Elena, porque con el tema de la pandemia, el tema de la telepresencialidad y tal, tengo, no, no, no soy capaz de darte unos datos fiables. Pero tengo, yo tengo el problema grave de que en tercero me, las empresas me roban a los estudiantes, robar, he dicho desde manera cariñosa, ¿eh? porque les pagan. Es decir, estamos hablando de chicos que tienen, hacen las prácticas en empresa en vez de en cuarto. En tercero, les pagan un sueldo razonablemente a ver, son becarios. Pero estamos hablando de muchas veces cantidades por encima de los 700 euros, 800 a veces. ¿eh? Entonces, hacen las prácticas, les pagan menos, les acaban las prácticas, les contratan con un contrato con las figuras contractuales que existen y entonces, claro, trabajan ocho horas y hacen que su carrera se dilate. Y de hecho, ahora mismo, estoy en una campaña de llamada a los chicos para que eh, los que están a punto de finalizar su TFG, pero llevan un año y pico sin hacerlo, les estamos llamando para decirle, chico, no te despistes. No, no sigas. No, no Estás a punto de acabar, tío, acaba. ¿Vale? Entonces, duración media de los, estu de los estudios de, de grado, cinco, cinco y medio, por estas razones. ¿Tengo chicos que acaban en cuatro? Pues un 30% de los chicos acaban en cuatro. Un 30% me pueden abandonar. Otros 15% se cambian de estudios y el otro 40% lo hacen en 5 o 6 o en 7. ¿vale? Duración media de los estudios de máster. Si el máster es de un año, un año. Si el máster es de dos, dos. Pues muchas gracias, José Antonio, por toda la respuesta. Gracias. Lo que necesitéis. ¿Alguno más? Bueno, sí, sí. Más? ¿Puedo hablar? Claro, Carlos. Hola, buenos días. Eh, yo simplemente quería, quería confirmar todo lo que ha dicho el profesor Portilla en el sentido de que es una bu muy buena universidad y sobre todo lo que quiero destacar, yo he trabajado allí 16 años Sí, Carlos, sí. Y, y ahora pues lo dejé porque me tenía que dedicar al tema de la dirección de, de jefatura y luego posterior dirección y confirmo punto por punto todo lo que ha dicho el profesor Portilla y sobre todo en lo que se refiere al profesorado que no os podéis imaginar lo que trabajan en, dentro de las instalaciones. Profesorado muy joven y muy implicado con los alumnos, un trato muy personalizado con los alumnos. Eso lo confirmo punto por punto. Ha sido para mí un honor y un privilegio de estar ahí trabajando con vosotros, como bien sabéis. Y bueno, pues eh, discrepo un poquito lo que ha dicho el profesor Portilla, porque yo creo que somos complementarios, los centros de CP y la universidad. Sí. Eh, en el sentido siguiente. Eh, yo también hice FP y lo hice la Ingeniería, lo hice la Politécnica. Sí, y entonces, sí. es verdad que hay muchas empresas, porque así he hablado con, con varios empresarios, que prefieren alumnos que procedentes de la formación profesional hacen luego Ingeniería porque van con una visión más práctica que los alumnos que van de procedentes de bachillerato. Esa es la única discrepancia. Tampoco es una discrepancia muy seria. No, no. ¿eh? ¿Y, y Pero no... Básicamente, es un poco es eso. Es decir, hay alumnos, sobre todo porque... Eh, dicho en palabras de, de directores de, de universidades, de otros directores de otros años, son alumnos que van con dos años más de madurez, en lugar de con 18 o 20 años, y además saben a lo que van. Un, un alumno de informática eh, sabe a lo que va, sabe que, que va a estudiar informática. Uno de industriales de automatismos, que el perfil más apropiado al tema de industriales que tenéis ahí, es el que los perfiles nuestros de, de grado superior y el del Antonio Machado, pues sabe a lo que va ser fuerza esta... y sobre todo entrar con una motivación muy grande, porque tiene aspiraciones, lógicamente, a acabar como, como ingeniero. Entonces, sí. esa es una pequeña diferencia que seguramente no sí. es tal y el profesor Portilla está de acuerdo conmigo. Quizás, quizás es que además no lo he dicho bien. Mirad, eh, yo sí. tengo aquí varios ejemplos, dentro incluso dentro de nuestro departamento. Un, sí. eh, el director de... bueno, eh, Carlos, Pablo López, sí. ahora es el director ah, de... Ah, Pablo López, sí. Pablo sí, López sí, sí, Pablo. hizo FP hizo de sí, la sí, técnica sí. hizo sí, después, más eh, digamos la mal llamada superior eh, más hay varias cosas va, varias es cosas persona, eh, por cierto. Es muy, muy, persona, muy persona. muy buen amigo además muy buen amigo además de, de, de, para que te hagas una idea llevamos a los críos al mismo colegio él y yo sí, sí, sí, eh, sí, eh, muy bueno bien. pero fuera, fuera parte de las cosas personales sí. eh, carlos tiene razón en varias cosas la primera de ellas es lo de la madurez vale eh, mm, a, a, a lo mejor esto lo decimos todos los viejos, ¿eh? Eh, pero yo pienso que cuando, cuando está, teníamos nosotros 18 años estábamos a lo mejor un poco más cocinados. Estoy seguro de que mi padre decía lo mismo de mí. ¿eh? Eh, pero sí es verdad que esos dos años adicionales a un chico le dan muchísimo aposentamiento. Además, eh, por, mucho, por muchas jornadas de orientación, incluso por mucho que les contemos la carrera, es diferente que te lo cuenten que vivirlo. Entonces, cuando tú estás haciendo un ciclo formativo, estás viviendo lo que después, si quieres, vas a ver. Y sí es verdad que, además, la gente de ciclo formativo viene con una ventaja, que es su componente práctica es mucho mayor. Hoy eh, no, os voy a poner un, un ejemplo muy claro en, en la rama que yo más domino, que es teleco. La gente que viene de la parte de sistemas y comunicaciones y de electricidad, Toda la parte de teoría de circuitos, análisis de circuitos, soldaduras y electrónica, se lo funde. Es decir, van sobradísimos. Van, en la parte de conocimiento técnico, pues a lo mejor van un poco más, más, más, más flojos, pero, pero compensan con su madurez. ¿vale? Entonces, son alumnos que, que, que, que, que, de hecho, estamos intentando fomentarlo a través de un reconocimiento de créditos más, más, más fuerte. ¿vale? Muy bien. Chicos, ¿tenemos uh, Javier, Elena, alguna Carmen, alguna cosa más? ¿Alguna pregunta más? Por supuesto, oye, estamos a vuestra disposición para, si necesitáis, y, que, y los siento a todo aquel que diga eh, un vídeo, si queréis que un día vayamos a vuestro centro o queréis venir un día a nuestro centro cuando se pueda, ¿vale? porque esto ya sabemos cómo es, estaríamos encantados. ¿eh? Encantados de acudir vosotros o que un día... O a, independientemente de las jornadas de puertas abiertas que se hagan, cuando se pueda, cuando pueda meter 30 personas en la escuela. ¿Vale? Hola. Eh, simplemente, ya ha preguntado, soy Javier, el director del Antonio Machado. Muy buenas. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Eh, pues agradeceros la, la reunión y, y, bueno, ya las dudas algunas las la ha planteado Elena, la compañera de orientación y compartir con lo que decía Carlos y lo que decías tú. A veces la, la decisión... Nosotros tenemos ciclos formativos de la familia de electricidad y electrónica, de robótica, STI... Y, y muchas veces la decisión eh, no es sencilla. Los chicos no saben si ir directamente a la universidad o a ciclos formativos. Yo creo que son compatibles cualquiera de las dos de las dos opciones y, y, se, y se complementan. Eh, muchas veces... Eh, la, lo que comentabas, el, el gran número de alumnos, y ya no es solo en, en las carreras técnicas, en muchas carreras la, el abandono en, en primero y segundo. Esos datos los estamos recibiendo en los centros desde hace ya 10 años. Sí, sí. Y a lo mejor ni es bueno ni es malo, sino es ahora mismo la generación que hay. Porque a nivel de empresa nos ocurre también, es decir, hablamos con los empresarios y es que este chico que viene muy bien formado, que tiene aquí buen futuro, que ha hecho con vosotros mantenimiento electrónico de grado superior, ha decidido irse. Y no saben muy bien por qué, eh, pero, pero son los alumnos que tenemos y, y yo creo que, que le ofrezcamos todas esas opciones es bueno. Sí, sí, sí, sí. Además, es que, eh, me vais a permitir el... Yo al principio, hace años, pues pues hablaba con mi hermana y, y, y me decía que, que, que los ciclos formativos de grado superior es que están muy bien. Y es que es verdad, es que están muy bien. Es que están muy bien formados los chicos. Entonces, yo, yo puedo entender que, que además necesitamos profesionales y lo necesitamos relativamente rápido en un país como el nuestro. Entonces, hay que, hay que buscar, de hecho, de alguna manera, hay un par de programas que con todo esto de la pandemia se han quedado parados, de buscar mayor complementariedad entre la parte de ciclos formativos para fomentar, si se quiere, el acceso a la, a, a la universidad. Muy bien, señores. Pues, un placer. Lo que vamos a hacer es, eh, como la sesión se ha grabado, si no les importa, voy a detener la grabación dentro de unos segundos.